¿Qué tal amigos? Hoy les vengo con un nuevo video de cómo desmontar la cámara Canon EO7D. Recuerda entender todas las herramientas necesarias, como es un destornillador, una cajita para separar todos los tornillos y vamos con el video. Como pudieron observar, hemos retirado varias partes de la cámara, una de ellas es la batería, la tapa de la batería y el... la... podría decirse la tapita del visor, sacamos la batería... Y pequeñita de la cámara y empezamos a sacar pues todos los tornillos tomando en cuenta su medida y tamaño sacamos de este tornillo que puedes observar se encuentra en la parte de los conectores de la cámara no olvides ir poniendo cada tornillo en un lugar en específico para que no te olvides de donde lo sacaste procedemos a sacar los tornillos que se encuentran abajo de la protección que hemos levantado Ahorita lo que realizamos fue sacar el sistema de los conectores, el respaldo, y vamos a proceder a sacar unos tornillos que se encuentran en la parte de abajo. Ahora sacamos los tornillos que estaban en el visor, que están en el visor, para poder retirar la parte de la pantalla de la cámara. Recuerden que son cuatro tornillos los que hay que retirar. Ahora retiramos esta parte de la pegatina y retiramos ese tornillo. No olvides poner cada tornillo en un lugar o si es de preferencia realizar un dibujo de la cámara e ir poniendo los tornillos. Sacamos con cuidado y desconectamos la pantalla. Ponemos la pantalla a un lado y verificamos que todo esté en orden y si gusta puedes ir limpiando la cámara. Muy bien, continuamos sacando los tornillos del frente donde va el lente, que pues son tres tornillos. tornillo El tercer tornillo estará en la parte de abajo, como puedes observar, y empezaremos a, a sacar eh, la pegatina para poder sacar los otros tornillos. Son en realidad eh, alrededor de seis tornillos, 4 en este lado y del otro lado también tendremos que sacar unos tornillos. No olvides suscribirse y compartir para pues poder continuar con esta serie de videos informativos para que te ayuden a reparar tu cámara sin tener un gasto extra terminamos de sacar la pegatina y sacamos el otro tornillo lo acomodamos en el sitio ideal. Levantaremos la pegatina del lado de, de derecho y sacaremos el tornillo. Para pues, posteriormente sacar el tornillo principal que está abajo del EO7D. Sacaremos otros tornillos. Una vez que hemos sacado todos los tornillos, procedemos a sacar la tapita y podemos ver el esqueleto del, de la cámara. Como pueden ver, se encuentra en muy buenas condiciones. Ya que si tu cámara presenta suciedad, puedes limpiarlo con un cepillo de dientes totalmente seco para no mojar el sistema eléctrico y tener algún daño irreparable procedemos a sacar los tornillos de la base sacamos con cuidado y ya lo tendremos afuera recuerden la espumita que saltó guardarla para ponerla en el mismo lugar ahora sacaremos con cuidado un tornillo que se encuentra abajo del botón del la otro lado, aquí me equivoqué pero es este tornillo. Si, sí, desconectamos los cablecitos amarillo y el cable gris, que puedes verlos en este momento, es un amarillo y un gris o a veces desde el color verde. Los desconectas, los pasas y sacas el otro, un tornillo, sacas los otros tornillos del otro visor, el tornillo es con el que ajustas la medida óptica del visor. Sacas los tornillos que se encuentran donde pasas la marra para sujetar la cámara y que no se te caigan. Levantas con cuidado y vas a desconectar un pequeño cablecito que hay. Conectas ese y terminas de levantar la cámara para así desconectar un cable pequeñito. Listo, lo hemos desconectado y procedemos a retirar el, la tapita. Vemos que todo está muy bien. Continuamos desarmando la cámara, sacando ya las piezas más fuertes. retiramos con cuidado sin olvidarnos de sacar ese tornillo, ya que si no sacas ese tornillo no saldrá la base. Lo guardas ahí mismo para no tener problemas con los otros tornillitos. Muy bien, así es como lo guardarás. Y lo ubicas en otro lugar. continuamos zafando varios flex con mucho cuidado de no romperlos vas levantando cada uno con cuidado para que no los dañes aquí va a haber un cablecito amarillo y negro y un rojo negro Procedemos con retirar todos los tornillos que verás a continuación. Muy bien, ya que tenemos la pieza afuera, la procedes a poner en un lugar amplio para que no vayas a dañarla o se te vaya a caer. Terminas de quitar el flex. Retiramos estos flex para poder sacar la placa madre. Retiramos estos tornillitos. Recuerda, son 7 tornillos para poder retirar sin hacer fuerza ya que podría romper la placa. Y una vez que hemos desmontado, pues podemos ver de que tenemos que retirar este pequeño circuito. Y la placa puede estar de limpiar ya que se ha regado un poco. De algún líquido. Revisaremos que todas se encuentre en óptimas condiciones para poder seguir desarmando la cámara. Hasta llegar al repuesto que tú desees cambiar o desees modificar. Recuerda. El modificado solo es poner una nueva pieza. Tienes que tener mucho cuidado aparte de este momento ya que podrías dañar el óptico de la cámara y dejarla inservible completamente. Muy bien, retiramos esos pequeños tornillitos. Y vamos a levantar las cositas. Como puedes ver, es una platina súper pequeña. Y seguimos sacando varios tornillos para poder desarmar la cámara completamente. No olvides suscribirte y compartir el video para que más personas puedan verlo y así facilitarse mucho tiempo o tal vez eh, cambiar ellos mismos el repuesto. Ya que como puedes ver es muy fácil y muy rápido de realizarlo. Retiramos otro tornillo y sacamos la protección. Con una pinza desconecta suavemente y la empiezas a levantar. Tener mucho cuidado con eso ya que podrías dañarlo y ya no serviría la cámara sería una total pérdida como puedes ver ya aquí tienes la mayor parte de la cámara desamblada y pues eh, nos faltaría en realidad pocas cosas para terminar la de desamblar retiras con una pincita esta pequeña platinita y aquí tenemos el sensor del botón ponemos los tornillos en la platina para que no los pierdas y que se puedan ajustar nuevamente retiramos de estos tornillos No olvides ir poniendo los tornillos en base a cómo va secando o mediante la medida de cada tornillo para poder volver a ensamblar la cámara y que todos los tornillos te encajen perfectamente. Procedemos con estos pequeños tornillos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video y lo puedan compartir, comenten qué más videos les gustaría que realicemos. No olviden poner los terminillos en sus puestos y si vuelven a armar la cámara pues den reversa al video y nos vemos en otro video. Así es como terminamos de explicar el desamblo de una cámara Canon EOS 7D. Y pues ya pudieron ver que se necesita de mucha paciencia y un buen día para realizarlo. Nos vemos, hasta la próxima.